Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. Chamchi kimchi jjigae. Guiso de kimchi con atún. Hola muchachos. Hoy vamos a hacer chamchi kimchi jjigae. Una sopa de kimchi. Un poquito de kimchi con atún. Hay que preparar cebolla. tofu un tofu un poco duro, no muy suave. Bueno. Entonces voy a poner todo, todo y falta ajo picado. Es como con el lado, ¿no? como yo guardo así. Y cebollín o cebolla larga. Y el kimchi, es lo más importante, ¿no? Oh, y una más. Chamchi, atún. Bueno, ya empezamos. Pon aceite de sésamo en la olla, como dos a tres cucharadas. Y Vamos a poner kimchi. Vamos a freírlos. Pon una cucharada de azúcar. Pon cebolla. Cebolla... Limpá. En tu mano. También... ajo picado. Después de freír el kimchi y cebolla por más o menos 3 a 5 minutos, echa agua. Puedes usar caído. si no tienes, solo usa agua. Más o menos 600 a 800 mililitros de agua y calentar el guiso, la sopa. con dos cucharadas de polvo de ají kochutkaru si te gusta algo más picante puedes poner más claro y una cucharada de salsa de soya a poner la larga y hierba más o menos 10 minutos después vamos a poner el tofu y atún All right. ahora pon el tofu mm -hmm, muy rico y también Atún saca el aceite antes de ponerlo. Ya. Ahora solo hay que calentar por 10 más minutos, pero, ojo, más tiempo, más sabroso. Bueno, ya tenemos el kimchi jjigae listo. Puede ver el tofu, atún y kimchi. Mmm, así puedes comer con arroz. Bueno, por hoy quedamos así y nos vemos en el otro video. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte, sígueme, haz todo conmigo.